दाढ़ी एक एक में अलग-अलग पेई गए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 Se pagan 50 rupias por persona Esto para acá Esto a comer muy rico ¿Volteala? Ah, lo volteé Ah, ok oh. no, Nunca venía Nunca venía bueno. Calabacín Ajá Calabacita, arroz Eso es pimienta o chile, chile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 Un pura, Eso también pica un poco. tengo agua? No tengo agua? ¿Qué está agua? ¿Qué tengo agua? Come todo. Uh -huh. Eso no hay que dejar. Ah, uh -huh. Respeto a la comida. Hay que Dios uh -huh. la comida. Uh -huh. si, no, si no hay comida, entonces tú, tú te mueres. Uh -huh. Te pasa hambre. Uh -huh. okay. Uh -huh. okay. Okay. ok. Ok. Entonces, y de passar poco a poco. Este okay. no pase, está buenísimo. <risa> está muy rico. Mm, mm, Esta pues es una cocina de... Jainista jain, jain. Un templo Jainista, jainista. Sí, Una cocina del templo jainista. jainista Y estamos comiendo aquí Y aquí te dan toda la comida que quieras Y te cobran 50 rupias Y está riquísimo Las tortillas la no dejar nada en el plato. Eh, Yo cumplo con esa condición todo? Entonces nos dieron como lentejas ¿Esto qué es? Esto es como Letela, también la teja, también, pero más eh, Arroz, bueno, perdón, ya me lo cabello yo ya con la sencilla. Pero arroz y allá. calabacín talabacín. talabacín. ¿Y esto qué dijimos es que era? Um, melaza. Melaza. Es esta de acá. Piloncillo. Ah, piloncillo. Entonces comen piloncillo también. Me gustó, mezclar el piloncillo. Y las tortillas, y mira, que nosotros sabemos de tortillas están buenísimas. Las hacen con mantequilla salina con mantequilla. Lasaña con mantequilla, salina. están bien ricas. Y esta es nuestra comida en el templo jainista que se llama de Rainapur. Rainapur. Rainapur. Bien. También nos dieron una tostadita. La acaban de traer. Está bien rica la tostadita. Mm. Muy delgadita. Tiene si sí, se ve su sabor de como es muy saladita, pero rica. Nos sirvió. Hello. Aquí está la, la cocina y hacen las tortillas. Ahí cocinando la comida. Riquísima. El Ahí hacen las tortillas deliciosas. Dale al señor. El comedor. Anís. ¿Ah, es anís? Anís. A ver, vamos. A... Natural, tostado. Qué rico huele. Pero no es dulce. ¿No es dulce? Okay, a mejor. veces, bueno, te sirven con azúcar, uh -huh. cubierto con azúcar, ah, es más ay, natural. Anís. Uh -huh. anís. Ah, qué rico huele. Esa mm. mm. es la anís que te toma. Uh -huh. uh -huh.